¡Hola amigos de Hitsbook! ¿Cómo están? Yo soy Melisa y hoy les voy a platicar un poco sobre el estilo de baile guapo. Walk. El walking nace en los años 70 en Los Ángeles en las discos underground gays. Nace como una forma de expresión. La gente necesitaba un lugar donde expresarse porque el ser homosexual era mal visto. Lo que no podías hacerlo en la calle, en la disco, era donde podías. El walking viene de la palabra walk con h, que es un golpe. Es un baile fuerte, incluye muchos brazos y menos piernas. Tiene mucho drama. Uno elige un personaje a quien caracterizar y haces un performance. Dale like, síguenos en nuestras redes sociales por si quieres ver más contenido como este. Bye.